Prevención para la columna vertebral y las articulaciones con productos NSP en la UE. Los dos productos principales del NSP. Everflex y colágeno. Dos datos importantes sobre el cartílago y la hormona del crecimiento. ¿Cómo podemos aplicarlos? Hecho número 1. No hay vasos sanguíneos en el tejido cartilaginoso de un adulto. Hecho número 2. La propia hormona del crecimiento humano ayuda significativamente a restaurar el tejido óseo. Muscular y cartilaginoso. No hay vasos sanguíneos dentro del cartílago. Los nutrientes ingresan al cartílago desde el líquido sinovial. No de sangre. Es importante. El método de penetración se llama difusión. La difusión de nutrientes del líquido sinovial es la única forma natural de nutrir el cartílago. No hay vasos sanguíneos en el tejido del cartílago que puedan acelerar la recuperación. El cartílago es difícil de reparar. No hay suministro de sangre, no hay posibilidad de división celular para la regeneración. ¿Cómo mantener un cartílago saludable? Aliméntelos, exactamente esas sustancias que restauran el cartílago. Mover, para que la columna se comprima y se estire. Fisiológicamente, no demasiado. La compresión y el estiramiento de la columna vertebral y las articulaciones mejora los procesos de difusión. Esta es exactamente la forma en que permite que los nutrientes entren en el tejido del cartílago. Esta no es una forma rápida o instantánea. Definitivamente funciona. Pero no rápidamente. Es fisiológico. Por lo tanto, es necesario nutrir y estirar, comprimir, los tejidos cartilaginosos casi constantemente. Estirar y apretar significa moverse. Andar en bicicleta, caminar, hacer ejercicios especiales de estiramiento. Así que, no hay vasos sanguíneos en el tejido cartilaginoso de un adulto. El cartílago se nutre por difusión. Es posible aumentar el suministro de tejido cartilaginoso con nutrientes. Necesitas mover tu cartílago más activamente. ¿Qué significa esto para la columna vertebral? Es posible fortalecer la nutrición de los discos intervertebrales. La compresión y el estiramiento de la columna vertebral son moderados y suaves. Le permite aumentar la nutrición de los discos intervertebrales. ¿Qué significa esto para las articulaciones? Un aumento moderado de la actividad física ayuda a nutrir mejor el cartílago. Es posible la restauración del tejido del cartílago sin movimiento. Pero en este caso, estamos hablando de inyecciones en las articulaciones y no de tomar cápsulas con alimentos. A veces es necesario, y se trata de tratamiento. ¿Cómo ayudan los productos NSP? Siempre flexible. Contiene condroitina, MSM, glucosamina. Colágeno. Son estos productos los que consisten en aquellas sustancias que son necesarias para mantener la salud del tejido del cartílago. También para estructuras de la piel, vasos sanguíneos y en todas partes del cuerpo humano donde hay un marco de soporte. Tejido conectivo. La prevención es el apoyo nutricional y la actividad física. Mejora la eficiencia del uso de nutrientes. Movimiento incluyendo estiramientos y nutrición especial. En realidad, estos son los dos factores principales que aumentan significativamente las posibilidades de un estado saludable de las articulaciones y la columna vertebral. Casi hasta la vejez más profunda. Segundo dato importante. La propia hormona del crecimiento humano ayuda significativamente en la restauración del tejido óseo, muscular y cartilaginoso. Esto significa que incluso la actividad física mínima aumenta la producción de su propia hormona de crecimiento. La hormona del crecimiento ayuda a reparar los tejidos dañados. Aumentar la masa ósea. Aumenta el tamaño de los músculos. Restaurar cartílago. Reducir el volumen de tejido adiposo y sustituirlo por músculos. ¿Qué hay que prevenir? Artrosis de la articulación de la cadera. La prótesis de cadera es una operación común y demandada cuando se necesita un reemplazo de cadera. En casos de daño articular, cuando se reduce la movilidad y hay dolor incluso fuera de la actividad física. La razón más común para el reemplazo articular es la osteoartritis. Otras causas son la artritis reumatoide, fracturas, artritis séptica, procesos displásicos. ¿A quién se le ofrece un reemplazo articular? El reemplazo articular es una gran operación. Por lo general, se recomienda si otros métodos, como la fisioterapia, las inyecciones de esteroides no ayudan a reducir el dolor y aumentar la movilidad. Se recomienda la cirugía si hay dolor intenso. Deterioro de la movilidad en las articulaciones. Capacidad limitada para moverse. El dolor es tan intenso que se altera el sueño y la calidad de vida. Las actividades diarias, como ir de compras, bañarse, son difíciles o imposibles. La persona está deprimida debido al dolor y los problemas de movimiento. Es imposible trabajar. La socialización está rota. Este es el motivo de la operación. Costo de la cirugía de reemplazo articular. En Israel desde 17.000 dólares. La hernia de disco es otra razón para la prevención. Desafortunadamente, una hernia de disco presenta un riesgo de estrangulación. Esto significa la necesidad de cirugía. La hernia discal es consecuencia de procesos distróficos en los discos intervertebrales. También están formados por cartílago. Los síntomas de la degeneración del disco dependen del nivel de daño. Dolor, deterioro de la función, problemas con el movimiento, alteración significativa del estilo de vida normal. Cómo se distribuye. Carga dentro del disco en condiciones saludables y en la degeneración del disco. Después de la cirugía, aumenta la inestabilidad de la columna. Las reoperaciones por hernias espinales no son infrecuentes. Los científicos recuerdan. El envejecimiento de la columna vertebral es un tema importante para todos. Dolor crónico en varias partes del cuerpo. No solo el cuello y la espalda. Algunos de los trastornos más comunes están asociados con discos herniados. El trauma u otro daño a los discos conduce a su protrusión. Degeneración discal. Estenosis del canal en el que se encuentra la médula espinal. Esta es una complicación formidable y una explicación de la necesidad de operaciones en hernias espinales complicadas. Osteoartritis, ¿cómo tratarla y cómo reducir el dolor? Pero de cualquier manera, las luminarias del mundo nos lo dicen. El alivio del dolor es posible. Tratar, para curar para siempre objetivamente no hay nada. Usted puede detener el deterioro de la situación. El médico trata de mejorar la función motora, reducir el dolor y detener el deterioro. El ejercicio como un método seguro y aceptable para todos. Aumenta la flexibilidad y la resistencia. Reduce el dolor y los espasmos musculares. En general, se toleran bien la natación, los ejercicios de equilibrio, la caminata, el ciclismo y el Tai Chi. Se recomienda consultar a un médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios. Gran consejo, si todo es tan difícil con el tratamiento, haga la prevención lo antes posible. Grandes productos, creados solo para mantener la salud del sistema musculoesquelético. Colágeno NSP. Contiene exactamente los tipos de colágeno que se necesitan para mantener la salud de la columna vertebral y las articulaciones. El primer tipo de colágeno es necesario para tendones, ligamentos, huesos y piel. El tercer tipo de colágeno para la piel y los vasos sanguíneos. Bonificación, piel joven, saludable y radiante. Hormona del crecimiento humano. La propia hormona del crecimiento humano ayuda significativamente en la restauración del tejido óseo.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 Limitando la acumulación de masa grasa. Regulación del metabolismo de los carbohidratos. Regulación de la función del sistema cardiovascular. Preservación de las funciones cognitivas en el nivel adecuado. La producción de su propia hormona de crecimiento disminuye significativamente con la edad. La secreción de la hormona del crecimiento disminuye sustancialmente después de los 30 años, aproximadamente un 15% cada década. Pero también hay buenas noticias. Ese hecho importante sobre la hormona del crecimiento con el que comenzamos. La actividad física aumenta el nivel de la hormona del crecimiento en la sangre. Se produce en mayor cantidad. Se secreta y se libera en el torrente sanguíneo en mayores cantidades. Este es el efecto de la actividad física. Puede que no sean difíciles, ni pesados ni largos. Por ejemplo, 30 minutos de caminata a un ritmo moderado. Estiramiento ligero. Ejercicio factible natación, ciclismo. Lo principal es la constancia de los esfuerzos. La hormona del crecimiento se produce solo durante el esfuerzo físico. Su influencia no es duradera. En comparación con las inyecciones de medicamentos con hormona de crecimiento, el aumento en la producción de la hormona del crecimiento no es tan dramático. Cuando se compara con el uso de inyecciones con hormona de crecimiento, las inyecciones de hormona de crecimiento en las articulaciones en los experimentos ayudaron a restaurar el cartílago, aumentar la actividad motora y reducir el dolor en el 93% de los casos de artritis. En experimentos con ratones, se ha demostrado que los niveles bajos de hormona del crecimiento acortan la vida útil. Un punto muy importante. El tiempo para la liberación de la hormona del crecimiento en la sangre es una noche de sueño. Importante. No solo de noche. Noche de sueño profundo. Hay información sobre la hormona del crecimiento humano. Está bien estudiado, también se sabe que su liberación en la sangre ocurre por la noche durante el sueño profundo. Los trastornos del sueño conducen a una disminución en los niveles de la hormona del crecimiento humano. Esta es otra explicación de cómo la falta de sueño provoca obesidad y problemas en las articulaciones y la columna. El sueño nocturno es importante. ¿Qué te ayuda a dormir por la noche? Magnesio, lecitina, omega-3 y HVP. Es importante un suministro adecuado de vitaminas B. Las vitaminas B deben tomarse durante el día. Pueden vigorizar. Por lo tanto, no están borrachos por la noche. ¿Qué está pasando? Si la hormona del crecimiento no es suficiente. El tejido muscular es escaso, el tejido óseo también, la grasa se acumula. Los riesgos de diabetes y obesidad van en aumento. El estado de ánimo y el rendimiento son bajos. La calidad de vida. Las personas con niveles bajos de la hormona del crecimiento tienen más probabilidades de sufrir depresión. Las funciones cognitivas, incluido el aprendizaje y la memoria, también están directamente relacionadas con los niveles de la hormona del crecimiento. ¿Qué sabemos sobre la hormona del crecimiento humano? La somatotropina, hormona de crecimiento humana, se sintetiza y se usa ampliamente tanto en medicina como en deportes y fitness. En 1989, el Comité Olímpico prohibió la hormona del crecimiento. Se conocen los efectos secundarios de las inyecciones con la hormona del crecimiento. ¿Y cómo acelerar la recuperación de músculos, cartílagos y tejido óseo? Sí. Si? si no hay deseo de usar inyecciones de hormona de crecimiento. A menos que haya buenas razones para una terapia tan seria. Pero, ¿es muy deseable mejorar la condición del sistema musculoesquelético? La hormona del crecimiento no tiene que ser inyectada. Se puede desarrollar de forma independiente. La actividad física factible puede aumentar ligera y brevemente su nivel. Por lo general, este nivel en personas después de los 45 años es bajo. Es imposible restaurar las estructuras dañadas de su cuerpo con un bajo nivel de hormona de crecimiento. Pero es posible aumentar el nivel de la hormona del crecimiento. La actividad física regular Factible y constante es la clave para la restauración de muchas funciones. No solo la columna vertebral y las articulaciones. ¿Qué más se puede usar? Productos NSP útiles para el sistema óseo y nervioso. Calcio con vitamina D. Por supuesto, es necesario para la salud de los huesos. Una columna sana se trata de la preservación de los discos intervertebrales cartilaginosos y de la protección de las estructuras óseas, vértebras. Everflex. Contiene condroitina, MSM, glucosamina. NSP fabrica condroitina y MSM. Más sobre colágeno. Hay un segundo producto NSP. Con colágeno es muy cómodo de tomar. Clorofila para una mejor absorción de todas las sustancias útiles. La clorofila como desintoxicante. La clorofila como primer alimento humano. Omega 3, lecitina y magnesio. Un excelente trío para el apoyo nutricional del sistema nervioso. Los vasos, el corazón, también son útiles. Y más sobre los nervios. Cálmate, normaliza el sueño. Desarrollar en un sueño las sustancias necesarias para la recuperación. Para estos fines, utilizamos el producto HVP, lúpulo, valeriana, Passion flora. Apoyo nutricional al tejido nervioso, regeneración y reparación de células dañadas. Para estos fines, Utilizamos vitamin B complex, vitamina D, no solo para la salud de los huesos, inmunidad, estado de ánimo, salud en general. Resumir. Siempre es mejor prevenir que curar. Es posible evitar el sufrimiento y las situaciones en las que no queda otra opción. Inicie acciones específicas para mantener la salud de su columna vertebral y sus articulaciones. Salva tu salud durante más de 50 años. NSP se ha esforzado al máximo para garantizar que las personas de todo el mundo mantener y mejorar su salud.